Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día, 7 de febrero del 2019, jueves, ya llegando casi al final de la semana laboral. Gracias a cada uno de ustedes en nombre de todo el equipo de mañana por permitirnos compartir el contenido. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal,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 el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED. Nos dice la Oficina de Metrología ONAMED que para hoy los campos nubosos van a seguir, especialmente en horas de la mañana. Va a amanecer muchos campos nubosos en, en toda la región norte de nuestra geografía nacional debido al sistema frontal que está disipándose lentamente en la parte noreste de nuestro territorio. También los vientos que está arrastrando campos nubosos que quedan por ahí rezagados pueden producir aguaceros débiles a moderados en la región norte, noreste, noroeste, sureste y cordillera central. La temperatura se mantendrá agradable. Temperatura agradable por este sistema frontal, especialmente en las zonas montañosas de Constanza, Jarabacoa, Ocoa, Cordillera Central, Valle Nuevo, temperaturas sumamente agradables, especialmente en las zonas de montaña, como dije, y en la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. A medida avance el día se va a tornar más soleado, más claro, más despejado, pero va a amanecer nublado con posibilidades de lluvia en la zona norte, noreste, noroeste, sureste y cordillera central. Bien, nosotros para hoy tenemos el tema de apreciamiento de haitianos que lanza piedras al ...edificio del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Como ustedes saben, eh, toda la parte de espacios públicos y venduteros ambulantes... En, ...apostado en algunas eh, áreas, han sido eh, movidos de estos lugares por el Departamento de Tránsito... Eh, ...apoyado con la Policía Municipal y en la mayoría de los casos son haitianos que andan con sus mercancías eh, vendiéndola en diferentes lugares y se apuestan pues frente del hospital, en el parque o frente a algunos lugares donde obstruyen el paso. Hay haitianos que denuncian que se le quitan sus pertenencias y muchas veces no le devuelven todas las pertenencias que tienen y también... Eh, hay otros que denuncian que pagan 1.500 pesos todos los días, cada vez que son apresados. Y hoy, producción nos tiene preparado este caso de este haitiano que fue apresado por lanzarle piedra a, a las edificaciones del Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macorís, donde se observa cómo el periodista Miguel Montilla, es agredido por el nombrado Moreno, quien intentó arrebatarle el teléfono. Ahí nosotros vamos a poder escuchar las declaraciones del director de la policía municipal y también de algunos municipios. Eh, este caso viene dándose con relativa frecuencia cuando hay encuentros con nacionales haitianos que venden sus mercancías. A muchos se le pierde mercancía, de acuerdo a lo que ellos atestiguan. En fin, vamos a ir a escuchar eh, estas declaraciones de audio. Para pagar 2.500 pesos, y Yo no tengo un peso, mi loco. Todos los días que me lo quitan y lo, yo, yo lo estoy dando 1.500 pesos. Cuando yo lo doy los 1.500, me lo devuelve la meca. Los policías muy simpáticos. Ahora me está dando duro. No me importa que me está dando duro. Ahí tenemos esa parte del testimonio donde él dice que todos los días paga 1.500 pesos. Creo que escuché que se lo devuelven ¿verdad? Hay, hay otro audio, Va, vamos, vamos a escuchar el otro audio, vamos a escucharlo. Ciertamente todo el vendedor ambulante que se les retiene eh, artículos que de manera ilegal están vendiendo en la calle o han puesto un, un puesto de venta de manera ilegal, la policía municipal conjuntamente con el departamento de tránsito procede a incautarle los artículos y se, se le coloca una multa que ellos deben pagar en esta alcaldía. Lo que no entendemos, porque si ellos conocen la decisión del alcalde, de los departamentos de este ayuntamiento, ellos se mantienen vendiendo artículos, y la policía y el departamento de tránsito encautan esos artículos, y dos días después o tres días después ellos se encuentran en el mismo lugar, vendiendo los artículos. Nosotros hemos llegado a pensar que venden otras cosas, que no son solo eh, eh, covers de celulares, porque cada vez que se retienen, se, el departamento aquí de, de De tesorería del ayuntamiento, se le coloca una multa y ellos deben de pagar la multa. Después que pagan la multa, se les devuelven los artículos que se les retienen. Mayormente cuando están caminando por la calle no se les retiene el artículo. El ayuntamiento encauta artículos cuando están en lugares fijos, mayormente en los parques, o se colocan frente a negocios que pagan impuestos y que esos negocios también venden esos artículos que ellos venden, a, ellos lo venden barato y los negocios lo tienen que vender un poquito más caro porque pagan luz y pagan todos los servicios eh, que genera eh, vivir en una ciudad y pagar un local. Bueno, ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Alberto Durán, el director de la Policía Municipal y también del haitiano afectado en estos en, en, en ese caso por ser apresado reiteradas veces y ponerse a pagar 1.500 pesos, entonces le entró a pedrada al ayuntamiento. <risa> Antes de entrar en detalles, vamos a presentar a nuestro amigo Francis Rodríguez. Muy buenos días. Buenos Francis. días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido a Dios porque nos permite la luz de este día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 por asunto de una, una molestia de salud. Bien, pues estará mañana, que Dios se no reponga bien. bien. Fíjate, yo he sido un crítico de los espacios públicos. Y sobre y todo porque recuperar. entiendo que la sociedad debe entender que los espacios públicos tienen una característica que es común a todos los ciudadanos, donde todos tenemos el derecho de usar y transitar. Pero tenemos el deber también de cumplir con las normas, tanto nacionales como municipales. En ese punto no, voy a, no va a encontrar en mí ninguna contrariedad. <coughs> La regulación se hace necesaria, pero. Lo que ese señor, ese haitiano está diciendo, que a diario lo atra lo, lo, lo persiguen, le quitan, y desde que él da 1.500 pesos, oígame esto, lo sueltan y le devuelven, aunque no le devuelven todo. Y ya nosotros tenemos datos de que policías municipales en cualquier calle de la ciudad han perseguido porque yo fui testigo, como si fueran migración o como si fueran policías nacionales, eso no le compete a los policías municipales ni a tránsito, porque no se refiere del área. Si una persona va caminando con efectos en su mano, vendiendo un vendutero, eso tiene otras reglas y otras normas. Porque ninguno me ha dicho a mí que ellos están, están vendiendo productos robados, o ilegales, porque son temas de celulares, caballaditos. Y relojes también. Y relojes. Lo que tendría que estar aquí es aduana, procurando regular algún contrabando que andan vendiendo en la calle. Vuelvo y repito: una cosa es ocupar espacio público que debe ser de uso de tránsito peatonal, como si fuera un espacio comercial. Donde usted no tiene la autorización, eso se entiende. Pero es abusivo que los policías municipales, que no tienen facultad para perseguir ni apresar a nadie, pero eso va a llegar, eso va a permanecer ahí con la concepción del alcalde y, de, y, de, y del ayuntamiento de esta época. Hasta que alguien ponga freno a eso judicialmente. Regular sí, amonestar, pero deben estar bajo la norma y no al abuso. Lo que está diciendo ese haitiano es que está harto de que lo hagan lo mismo y cada vez que lo ven en algún punto lo persigan y le quiten los 1.500 pesos porque yo quiero ahora, y se lo voy a pedir a producción, que investigue con ese haitiano, los recibos, ...que él tiene... ...de haber pagado en el ayuntamiento... ...que es donde corresponde... El caja sí ay, ...pero tú sabes que... ...que lo están cogiendo los mismos policías... ...municipales... ...y no está llegando al ayuntamiento... ...entonces él está cansado... ...de que lo abusen... ...y obviamente que él va a... ...a responder... ...por el acto de exabrupto que hizo... ...de, de tirarle piedra a una institución... ...porque eso está penado... ...es decir que él tratando de, re, de responder con fuerza a lo que él entiende es un atropello, decidió erróneamente tirarle piedra a la institución. Desesperado. Hay, hay un periodista, Miguel Montilla, que fue agredido por el nombrado Moreno, que yo quiero saber quién es ese Moreno. Pero Moreno que es un. Aparece en el video. Moreno ¿quién es un intentó policía. Intentó arrebatarle el, el teléfono, oh, no sé. Un policía municipal. Vamos a ver si producción nos pone el video donde se ve a Miguel Montilla, el periodista, agredido por el tal Moreno, que le arre, trata de arrebatarle el celular. Eh, ahí es que está. Ahí podemos ver, ¿verdad? Pero Moreno es ese de suerte blanco, que no tiene uniforme municipal siquiera, simplemente parte del ayuntamiento. No, no, no, no, no, no. Hay que ver eh, la parte donde se observa que le tratan de arrebatar Bueno, a, ahí ya está la policía municipal, la policía, la policía nacional. Que es la que tiene que actuar. Ahora, yo le pregunto, atención. ¿qué acciones ha tomado? Porque después de que se hace este show, el ayuntamiento tiene que accionar en contra de él, del eh, haitiano. Eh, judicialmente. Judicialmente. Sí. No que se quede en... porque una cosa trae la otra. Y sobre todo para determinar si el apresamiento y el hecho corresponde con ese espectáculo que se hizo ahí. Bueno, ayer fueron incautadas también eh, esas poncheras llenas de mercancías y en una de ellas también había relojes y cosas de esa, ¿verdad? Bueno. Y de acuerdo a lo que dicen los eh, dueños haitianos, que no se la devolvieron completa. Siempre se dice eso. Eso es responsabilidad y civil del ayuntamiento, por la parte, los daños que se Por causan, la parte de la policía municipal, ellos dicen que lo reciben bajo un inventario que le hacen. ¿Y saben escribir. Bueno, yo creo que sí. ¿Saben leer? Si están ahí deben de saber escribir. No, si hacen esa y acción leer. es porque están dotados de lecturas y de escritura. No, y como debe de ser entonces? Ahora yo le pregunto. Recibirlo bajo un inventario. ¿Tú has visto el documento y, y que ahí? Mira, ¿tú has visto el documento que se utiliza para establecer los inventarios? No existe porque en la en, la, en la jul, Jurisdicción Municipal de San Francisco de Macorís, el Consejo de Regidores que es el que corresponde normatizar, reglamentar, no obstante lo decida la alcaldía, debe estar bajo el amparo de una sala capitular que lo refrende porque a partir de ahí es que tiene carácter de norma general y debe ponerse en un portal o un lugar <coughs> o se debe de decir bajo qué ley se está persiguiendo a esta persona. Bueno, es un asunto de obstrucción de espacios públicos, lo que Bueno, por el que va caminando en la calle. Ya eso es otra cosa. Porque yo lo que estoy viendo ese no es un haitiano que está fijo. Y yo tengo datos de que a donde lo han visto en, en tú sabes dónde lo vi yo correteando a, a los policías municipales frente a mi oficina. Colón con Salcedo. Los, y dieron la vuelta y yo lo seguí. Digo, ¿qué hacen estos dos carajos? Lo que dice el director de la Policía Municipal, Alberto Durán, es que continuamente se apuesta en el mismo lugar de donde lo retiran. Y vuelve al otro día y se apuesta ahí otra vez a vender sus mercancías. Uh -huh. un, en un ¿Y por lugar. qué no lo regulan? En ¿Por qué no lo establecen que tenga una, una licencia de vendedor ambulante y que él tenga la oportunidad de moverse, obviamente, revisar que tenga legalidad y permanencia aquí. Y se evitan eso. Y quienes tienen que amonestar son los inspectores, no los policías municipales, los inspectores son la primera etapa. Los policías municipales pueden resguardar los lugares y pedirle que se muevan, no que se conviertan en un pleito. No, no, claro. Claro que tienen que ser. Porque regulados. tienen un carácter. Estos policías que andan. Mira, antes de ser policías municipales, la mayoría. Lo que andaban huyendo adelante y la policía atrás, la PN. Ahora creen que tienen autoridad. Ahora están haciendo ellos lo mismo que le hacían los policías. Ahora, la mayoría. Por ejemplo, los que estaban en el hospital. Estaban apostados en el hospital. Pero. Eso, eso se está, regula eso está bien regulado por estar ocupando espacio público no establecido para eso uh -huh. eso está muy bien ya. ahora el que anda en la calle y para qué, qué, qué es, es, es, es improdicien como que contraproducir es decir lo que debe existir es una regulación y que se haga conocer a la sociedad bajo qué esquema porque yo te voy a decir algo yo estoy esperando que a, a mí me notifiquen <coughs> sobre un cobro que le están haciendo a un cliente mío, a un comerciante. Los letreros, cuando ya los letreros, que es uno de los, de las, de los puntos luminosos que yo puedo decir que, que tiene esta administración, porque crear, y óyame que lo digo que debo reconocerlo, el plan de retiro de los letreros, de los cruzacalles letreros que habían para reducir el impacto a la visual cuando uno va transitando en la ciudad. Pero oye, como nosotros lo hicimos desde la Dirección de Medio Ambiente: una notificación. Explícalo. Una notificación y una aclaración. Una car primero, una carta agradeciendo. Todos los aportes al comercio de San Francisco de Macorís y que nos solidarizamos con ellos y a la vez les pedíamos que contribuyeran a la limpieza del pueblo en asunto de contaminación visual. Y luego le dábamos una amonestación y luego una carta también con todas las leyes de regulaciones explicándole por qué. La se resolución iba a 2104, la 0111. Bien edificada. Entonces eso se le entregó calle por calle, comercio tras comercio a cada una de las personas. ¿Hay trastorno sobre eso o satisfacción? Satisfacción. Yo tengo satisfacción de ver mi ciudad limpio. y eso se le corresponde a la alcaldía Ahí y es. a la sala capitular que dispusieron de eso. Pero esto, óigame hay policías municipales que están viviendo de eso. Eso no llega al ayuntamiento, lo que ellos le quitan a esos haitianos para que sigan transitando y es el mismo show todos los días. Así es. Regule eso, alcalde, que tengo los datos. Eso es lo que nosotros aspiramos, que se organice. Y también quiero saber, y espero que producción persiga esa información, si corresponde la persecución y de que a este hombre se le puede imputar un caso que municipalmente se le pueda imputar o a través del juzgado de paz municipal, o penal Mira que, por la parte de la tierra. Mira que es una acción buena de, de mantener los espacios públicos libres de este tipo de negocio y que se puede contaminar y se puede dañar pero es una acción buena para que la ciudad se mantenga eh, limpia y también se mantenga organizada esperamos bueno, que esta ciudad se, no se contamine y no se dañe y los policías municipales que se le instruya Alberto, que se le instruya a ser un poquito más social y municipal. A saludar a Luis Geraldino de Las Guasumas. Buenas tardes, buenas, buenas mañanas, jueves día, eh, buenos días, estaremos en Inapa entregando un documento a las 8.30 a una comisión de la comunidad de Las Guasumas te invitamos, es decir, ellos están invitando como comunidad a que le acompañe la prensa y esperamos poder ...tener a nuestro departamento de prensa por allá... ...a ver de qué trata la comunicación y el reclamo que hace la Guasuma... ...de acuerdo, gracias por estar en sintonía... ...Nicolás González, pa Patterson, New Jersey... Eh, ...voto dominicano en el exterior para votar en las próximas elecciones de mayo... ...si tú o tu familia residen fuera del país... ...pueden confirmar su ubicación dentro del padrón electoral con su cédula en mano en la página oficial confírmate jce.gov.do eso es la página que está dispuesta para usted revisarse, gracias por estas informaciones señores, gracias a ustedes y a quienes sintonizan en esta hora no se muevan, regresamos en breve para desarrollo de todo el contenido restante aquí en De Mañana y a la verdad que la ciudad debe de mantenerse sus reglas, debe de mantener su estatus y debe siempre de aspirar a ser una mejor ciudad más vivible y en eso hemos visto que los procesos de reorganización de la ciudad de San Francisco de Macorís ha sido muy positivo. La parte de tránsito, de señalamiento, la parte de los letreros, de la parte visual medioambiental, en fin. Entre todos, eh, pues, contribuir a tener una acción, una ciudad más vivible. Y esta acción, que está llamada a hacerse de una manera organizada, eh, debe de cada día ser Más eficiente y mejor Pero tomando en cuenta Que no se puede herir a la atropellar. persona Que no se puede atropellar A la persona Que hay que respetarle todos sus derechos miren, Y hay que mantener miren, también eh, El respeto Cuando se habla de la ley 176-07 Yo tuve la oportunidad Como regidor de participar de las discusiones de la ley, incluido 42 regidores más de la provincia de Duarte. Que es la ley donde están parados en el artículo 110 los policías municipales. Es decir, que cuando eso se inserta como parte de una policía social, es una especie de departamento como que las... es como un... Se describe como un gobierno en miniatura. Que la parte policía de persecución del delito municipal pudiera haber sido instalado, pero ellos no poseen las características de persecución que posee la Policía Nacional, que es verdaderamente la, a la a auxiliar, la auxiliar, está bien dicho, auxiliar, sí, sí, sí, sí. la auxiliar de la persecución y en algunos casos de la investigación de un hecho que públicamente viola el orden público como el orden privado. Eso debe comprenderse. Su ámbito está para representar en los lugares que preserva el centro de la ciudad, el parque, el área comercial, como vigilantes y quienes advierten en un momento de que se está cometiendo algo. Pero nada más, cada vez que yo escucho que la policía municipal apresó, apresó, creo que se están involucrando en un problema personal, incluso jurídicamente, crea responsabilidad, al ayuntamiento por las acciones que estos cometen en contra de ciudadanos o comerciantes, si no lo hacen adecuadamente. Hay una dificultad de entendimiento de los departamentos que yo escucho, que es el departamento de tránsito que hizo eso, no que es la policía municipal, no que es medio ambiente. Tienen que aprenderse los roles para que no haya ese choque de acciones. Así es, ya se escucha la música... La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De buenos días, hermanos del alma. Hola, Francis. Hola, hermano, buenos días. Aquí presente, adiós las gracias. Adiós las gracias, bendiciones para en todos. La los y en la escuela y en la universidad. Así Una bien. cosa, esperamos que los estudiantes participen de los actos patrios. Que cada mañana inician la escuela Caramba, claro No que estén sí, afuera No, y sobre todo rendirle el honor correspondiente al mando patrio Sí Casi ¿eh? debe de ser Dime, Fulvio, ¿cómo estás? Aquí estoy, hermano, desesperado por escucharte Voy, voy, Fulvio, voy inmediatamente Y comenzamos en el ámbito internacional Como de costumbre, miren Condenan a seis años de prisión a un testigo de Jehová Por su religión en Rusia Wow. La justicia rusa condenó a un ciudadano danés perteneciente a los testigos de Jehová a seis años de cárcel, acusado, acusándolo de extremismo. Este es el primer fallo de esta característica, luego de que los testigos de Jehová fueran prohibidos en Rusia en el año 2017. Así que increíble, el condenado es Denis Christensen, Quien agradeció a la prensa por asistir a su juicio Vamos a ver declaraciones de miembros del movimiento Testigo de Jehová Adelante No ha habido respuestas a las preguntas de dónde está el extremismo Cuáles acciones concretas fueron cometidas por Christensen Y por qué sería peligroso para la sociedad Bueno señores, ahí está Condenado, entonces, ese testigo de Jehová, justamente por ser testigo de Jehová en Rusia Miren, condenan ex expresidente de Brasil a 12 años más de cárcel por nuevos delitos Así que, mientras observamos imágenes de archivo de Luis Ignacio Lula da Silva Que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero fue sentenciado ayer a 12 años y 11 meses de prisión por cargos similares en otra causa. Otra condena más contra Luis Lula da Silva. Ahí está, esas imágenes que vemos son imágenes de archivo, imágenes en el momento en que este hombre fue candidato presidencial en aquel entonces. Y la simpatía ahí estaba, pero bueno, señores, 12 más, ya le suman 24 a Lula entonces. Miren, señores, Juan Guaidó pide a militares dejar entrar ayuda humanitaria. El Parlamento de Venezuela denunció que militares venezolanos bloquearon un puente en la frontera con Colombia en momentos que se esperaba la llegada de ayuda humanitaria. El opositor Juan Guaidó reconoció como presidente interino de Venezuela por unos 40 países, pidió ayer a los militares no bloquear la ayuda humanitaria. Veamos. A las Fuerzas Armadas, no les directa en este momento. Permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia. Ahí están las declaraciones, breves declaraciones de Juan Guaidó. En el ámbito nacional, extranjeros supuestamente estafados en República Dominicana solicitan seguridad jurídica para sus inversiones en el país. Los extranjeros se presentaron ante la Procuraduría General de la República donde reclaman seguridad jurídica. Adelante. La ley que las declaraciones que dio en ocasión a los procesos de embargos irregulares sean aplicadas en el caso de la especie que le devuelvan a la ciudadana china, Juan Quiricuá, sus tierras estirpadas y su ganado ilícitamente después de estar suspendida una... Una, la designación de un secuestrario judicial ante recurso por la Suprema Corte de Justicia en virtud del artículo 12 de la ley de casación, lo cual es una violación que se mantiene día a día sin las autoridades tomar cartas en el asunto. Por eso nosotros venimos donde el Procurador General de la República para llevar el proceso a las últimas consecuencias y que le devuelvan el ganado y su tierra a la ciudadana china, Juan Quiricuá. Ahí está, señores, esa situación en nuestro país. Investigan policías, por supuesto, robo de 337 kilos de cocaína y dos fusiles. En San Cristóbal El director de la policía dice Investigaciones Sobre este caso avanzan Ney Aldrin Bautista Veamos Avanza, nosotros ordenamos Una, una comisión investigadora Y tienen varios días Ya hace varios días que esa comisión está trabajando En eso Comandante, de estar sí, implicado, señor. ¿qué va a pasar con esos agentes? Todo, toda la responsabilidad todo el peso de la ley. Ay, mi madre, Dios mío. Otro escándalo de corrupción vinculado al narcotráfico. Y la policía suena ahí también. ¡Wow! Asaltan cafetería e hieren propietario en Valle. Señores, esto fue de película. Se trata de variedades y cafetería nena ubicada en la calle principal del sector Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís, donde desconocidos atracaron su propietario, Leocadio Olivo Fabré. Resultó herido en la cabeza. Lo despojaron de la suma de más de casi 50 mil pesos, según dice María Altagracia Almonte, esposa del propietario. Adelante. El sábado separaron una gente ahí en el frente, como siete u ocho personas en una guagua gris.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 entonces, días después que ella le había dicho que estaban funcionales, entonces llegaron unas personas, dos a bordo de motocicleta, entonces atacaron el colmado por la cafetería Variedades. Caramba. Abogados opinan sobre la decisión de Mariano Germán de no seguir siguiendo o dirigiendo la Suprema Corte de Justicia. Escuchemos a nuestros abogados. Adelante. Bueno, es una decisión muy personal de él, entendemos que él ha hecho un buen trabajo, pero si le entiende que ya ha llegado su tiempo de labor a su límite, hay que respetarla y darle la oportunidad que pase otro, porque hay muchos buenos que están aspirando. En principio es un derecho que le asiste a él, de seguir o no, además ya es un hombre maduro, eh, en el Estado ya un hombre que ha ocupado no solamente el cargo de la Suprema Corte de Justicia, sino ha ocupado otros cargos de, del tren judicial y gubernamental. ¿entiende? Entonces yo pienso que esa idea, que si él persiste con eso, ese pues, es su derecho. ¿entiende? Parece idónea porque hay otros que también aspiran y realmente eternizarse en los cargos es hasta peligroso. Eso no implica que él no haya hecho buen trabajo, pero hay que darle oportunidad a otro, además ya es un hombre ya en edad, que necesita descansar. En mi parecer particular entiendo que es una buena decisión, sobre todo porque ya sabemos de situaciones de personas que... ...ameritan, que merecen estar en ese lugar... ...y que lógicamente para que puedan seguir escalando... ...pues lo que ya tienen mucho tiempo... ...como es el caso del magistrado Germán... ...que incluso se ha dicho que tiene problemas de salud... ...pues nosotros entendemos que es muy atinado. Eso es para que crean... ...ese, ese es un patrimonio de ellos... no aspiran a lo mismo... ...eso para hacerle confundir a la... ...que es que, no, que no, no quiere dirigir... ...a la, la Suprema Corte de Justicia... Eso son disparates. Ahí está el parecer de los abogados... ...en el Palacio de Justicia, aquí en San Francisco de Macorís. Partido Reformista denuncia atropello a vicealcaldesa en esta ciudad. Escuchemos a Miguel Ángel Díaz, Alejo, dirigente del Partido Reformista. Adelante. El directorio municipal del Partido Reformista Social Cristiano... ...rechaza y condena enérgicamente el atropello de que ha sido víctima... ...la doctora Mercedes Osorio de Fernández honorable vicealcaldesa y miembro del más alto organismo de dirección del Partido Reformista Social Cristiano su directorio presidencial por parte del señor Antonio Díaz Paulino, alcalde municipal al desalojarla de sus oficinas dentro del Palacio Municipal en un evidente abuso de poder y que busca obstaculizar que pueda desarrollar sus funciones constitucionales y legales en favor de los ciudadanos de este municipio de San Francisco de Macorís estamos convencidos de que este atropello en contra de la doctora Mercedes Osorio de Fernández constituye un eslabón más de una cadena de atropellos que se venían manifestando desde el inicio mismo de esta gestión y que han continuado y en esta ocasión con el desalojo de su oficina. Ahí está la denuncia expresada por Miguel Ángel Díaz Alejo. Miren señores, condenan a dos años de prisión hombre acusado de ultimar a otro por una discusión aquí en San Francisco de Macorís. Así que el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a dos años de prisión a Manuel Andrés Vargas Ayala, acusado de ultimar de dos estocadas a Manuel Antonio Sánchez en medio de un forcejeo en un conflicto por un celular hecho ocurrido el viernes 2 de marzo del pasado año del 2018.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 ...el Centro de Convención y Rehabilitación de, de Vista al Valle. Ahí está, señores, condenado este hombre. Miren, impiden la entrada de mercaderes en Esplanada de Inéspre. Así que ahí vemos imágenes de lo que fue, repito, ese, ese lo que se originó en la Esplanada de Inéspre, aquí en San Francisco de Macorís...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 Eh, de la alcaldía No han sacado la brigada Que limpia aquí No la han sacado, tienen un solo hombre Donde aquí hay una brigada de siete hombres Ahí está señores Miren, a propósito del tema Donde el joven, el hombre fue condenado Dos años aquí en San Francisco de Macorís eh, Manuel Vargas Ayala Los parientes De Manuel Antonio Sánchez Caramba repudian la decisión del tribunal señalando como deficiencia en el expediente instrumentado por el ministerio público escuchemos a ver entonces las declaraciones de Mildred Sánchez eh, quien era pariente de los CISO, adelante yo quiero hacer un llamado al país y a los padres de familia el problema de nuestra justicia no es los jueces como uno quiere vender nosotros tenemos jueces con capacidad. Yo nunca había vivido esta situación que la viví, pero cuando tuve una muchacha con la juventud que estaba hablando y la forma que estaba descubriendo las leyes, el problema está en nuestros fiscales, en lo que es el Ministerio Público que está defalcado, señor. Estas señores inviren, regularizan parqueadores en calles de esta ciudad. Así que vamos a ver las declaraciones del director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 pero de esta manera no, porque muchas veces muchos de esos muchachos, de esos parqueadores, se les escapan de las manos, su actitud y muchas cosas. Se molestan si usted de una manera verdad le gratifica, pero que usted no los manda a ellos a que le cuiden el vehículo. El vehículo que, se les, ro que les roban a usted, un parqueador de eso se lo va a pagar, no. Entonces ellos deben de entender eso, si la persona no tiene dinero para gratificarle, para regalárselos no tienen que molestarse y muchos de ellos se molestan, es más, es más e incluso utilizan y le rayan el vehículo, le provocan daños a los vehículos, muchos lo han hecho. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio Porque no es lo mismo un galón de agua Que uno de Agua Randy Agua Randy Live Exquisita señores Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares Bendiciones Si el Todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana nueva vez Bendiciones Francis Fulvio Regreso con ustedes Muchas Gracias, Vlad, y gracias por esta parte noticioso, deseándote un feliz día hoy. Y entramos a la parte internacional, donde Rusia condena a prisión a seis años a un testigo de Jehová por su religión. Escucharon bien, en pleno siglo XXI, la justicia rusa condenó a un ciudadano danés Perteneciente a los testigos de Jehová a seis años de cárcel, acusándolo de extremismo. Sinceramente, que uno ve, escucha esto, Francis, y, y le da trabajo creerlo. Yo tengo muchísima diferencia con parte de la creencia, de los testigos de Jehová. Ahora, la libertad religiosa es un bien humano, es un derecho humano, está dentro de los derechos humanos. Bueno, la profesión de. Las creencias religiosas. Aquí tenemos muchísimos. Sí, yo creo que, pero hay que entender que el... Rusia es un, es un régimen. Sí, sí, sí. Y históricamente comunista. Y su ortodoxia refiere a sus lineamientos como nación. Para nosotros en Occidente es un tanto extremo esta medida porque la libertad de culto en países como los nuestros donde hay democracia, donde somos un Estado laico se va transformando en la, en la parte de las ideologías y Rusia tiene una base ortodoxa muy arraigada sí. y es muy, muy fuerte. Casualmente en el 17 prohibieron a los testigos de Jehová ejercer allá en Rusia. Parece ser que este ciudadano danés, eh, Denis Christensen, eh, violó esa disposición de Rusia, entonces fue condenado a seis años. Lo que yo me baso es en la libertad de creencias, en la libertad religiosa, en la libertad de usted profesar una fe, eso es un derecho inalienable del ser humano. Usted no me puede a mí obligar a una u otra, yo puedo, eh, eh, yo puedo profesar una religión determinada, una creencia determinada y, y no por eso estematizar este y que este está mal o aquel está bien. Podemos tener todas las diferencias del mundo pero al igual que mi derecho de poder profesar la teocracia, la creencia en un Dios de una manera o de otra, también el otro tiene el derecho de creer y profesar la religión que él quiera. Lo veo muy desfasado en estos momentos al gobierno ruso con mm -hmm. ese tema. Bueno, mira, en realidad... Vuelvo y repito, la, la parte rusa tiene su propia eh, definición. Y, y yo tengo una historia interesante que se da en Emmaus. En, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, dijo el pueblo, era porque ya se le estaba prohibido profesar en Rusia la creencia cristiana católica y luego que se hace en ese momento una comparecencia de un pastor, de un padre, lo único que pudo decir fue eso, y ahí fue cuando dijo el pueblo, en verdad resucitó. Y esa es una frase sí. muy... Que por cierto, eh, allá es cristiano ortodoxo. Ortodoxo, correcto. Que el otro cristianismo no estaba permitido no. tampoco. Entonces, señores, condena a expresidente, lo de Lula va... De más en peor, de mal en peor. Y nosotros que hemos visto el liderazgo de Lula, un hombre que sacó o llevó a Brasil, pero lamentablemente se tejieron grandes, grandes complots en contra de la economía y del pueblo eh, brasileño. Y no la, decimos y, que y la Lula sea. Y la eso. transparencia también económica. Sabemos que Lula <coughs> es un hombre de, de, de trabajo, un líder. Eh, laboralista de, de Brasil pero señores tras el poder se tejen muchas cosas que vinculan a alguna gestión y eso es lo que a mí me preocupa República Dominicana donde Lula visitó a cuerpo de suéter en un avión mandado por Marcelo Odebrecht a República Dominicana llegó al palacio solamente a, re, a, a a establecer los, los vínculos de Punta Catalina y el negocio, iniciando gobierno de 2012-2016. Y se despachó desde el Palacio, en un, en un área que lo abordaron, que la obra de gobierno de Danilo no era posible en cuatro años, ya él mismo estaba poniendo que se iba a reelegir. Así es. Eso hizo Lula aquí, los políticos que olvidan, o la gente que olvida, porque eso salió en los periódicos, listín diario. Sí. Y lo recogió todo. No lo estoy diciendo yo, fue lo que pasó. Sí, sí, sí. Y Lula sabía que aquí Odebrecht tenía una de las oficinas más importantes, que era la que vinculaba a Joao Santana, que por lo que él está preso, Joao Santana está preso también. Sí. Joao Santana aquí hizo lo que le dio su santa gana. Danilo lo reconoció, un acto público. Pero es a él en el 2015, previo a la, al 16, cuando se estaba haciendo la reforma, marzo del 2016, del 2015, perdón, él ponía la renuncia al presidente de la República Dominicana. Sí, a su amigo. Para irse a cumplir la prisión que tiene. A mí, eso no me a cabe amigo, a su amigo. Que aquí no pase nada. A su amigo. Es que hubo una negociación. Bueno. No decir nada. Wow. Oye, oye, qué interesante no decir nada, no delatar a nadie. Él lo, dice, lo, Ale, grande, lo, lo dice. Lo dice que... Rondón cada rato. Yo, eh, yo estoy en la disposición de negociar. No, te, no delato a nadie, ni doy un solo centavo. Oye, qué, qué, qué bonito. Esa es la negociación. Esa es la negociación. Por otra parte, aquí en el plano nacional, extranjeros supuestamente estafados. Aquí en República Dominicana, 300 mil dólares, señores, dice esta extranjera china, que le robaron su ganado y su tierra, eh, y ella pide seguridad jurídica. Una de las cosas principales que debe de tener cualquier nación que se quiera desarrollar y también tener lo que se llama inversión extranjera es seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, entonces... No se puede eh, pedir que aquí haya inversión extranjera, porque sin seguridad jurídica, sus bienes, sus inversiones, simplemente pueden ser estafados. ¿Y a dónde ir a reclamar? Es por eso que se necesita seguridad jurídica. Y esta extranjera fue estafada con 300 mil dólares. Ay, Dios mío. Y ella pide que la justicia actúe, que no ha actuado hasta el momento. Eso es grave, Francis. Y es duro porque la ley, el código penal trata la estafa, señores, muy simple. Y es un asunto de instancia privada, igualito que el de la difamación en injuria. Porque hay en principio una entrega voluntaria de la cosa a alguien que se aprovecha y finalmente roba o distrae, disipa, o lo convierte, o lo, o lo esconde. Y sabiendo el infractor, lo lesivo, lo tranquilo que le puede costar una sentencia de un año, dos años, tres años, qué sé yo, lo hacen. Aquí hay gente que por 300 mil dólares no dura unos tres años, cinco años preso. Sí. Y al final sale cumplida y a disfrutar de los cuatro. Sí, sí, sí. Eso es así. Yo creo que yo puse en mi, en mi historia de Facebook una pregunta. Es decir, que solución del aborto en República Dominicana es más importante que tener un código penal, carajo. Perdón la expresión a esta hora. Es un asunto serio. El Código Penal que está llamado a enfrentar esta delincuencia y a modificar, a modificar las penas para delincuentes e individuos criminales que matan cuatro y solamente hasta la fecha se puede condenar por uno de los crímenes. Y es 30 años. Matan cinco porque el perro va también. Matan cinco porque el perro va. Entonces no tenemos código porque están discutiendo un uno, uno, eh, uno ortodoxo de una corriente de género, lo que le pasó al, al de Rusia. Aquí hay muchos de ellos que debieran estar presos, pero de la parte de, de la ideología, no por religión, ideología, ideas, entonces el Código Penal Dominicano no se aprueba o no termina de, de resolverse por el tema del aborto, que lo que tienen los abortistas y los, y los LTV y ese grupo de género, quieren que aquí eh, se haga un, una transformación a la constitución. Porque bueno. solamente así puede ser. Entonces, no tenemos código que dé respuesta ni a los nuevos delitos que tenemos. Eso es ese grave, código eso es que grave. tenemos es el del 1808. Eso es. y, y, y los delincuen... De Francia Y los delincuentes lo saben Bueno Antes de irnos Francis La policía investiga Que se perdieron 337 kilos de cocaína Y dos fusiles Ay chichi Pues esos son los fusiles que se robaron en el No estos se los robaron en San Cristóbal En San Cristóbal sí estos fueron otros Y lo bonito que, que no aparece ni la cocaína No aparece ni los fusiles no aparece ni la gente Señores, Esto es lo grave y los... Esto es lo grave 337 kilos de cocaína no aparecen, señores Son las claro. la, la cocaína de Houdini bueno. El mejor mago del mundo Y asaltan cafetería en Vistelvalle Los asaltos están continuando Y sobre todo hay algo interesante Que ya podré comentar más adelante En las noticias que Mariano Germán Los abogados opinan acerca de la decisión de Mariano Germán de no seguir dirigiendo la Suprema Corte. Y otro tema local, el Partido Reformista aquí, denuncia atropellos vicealcaldesa, en el ayuntamiento. Esos son temas municipales que debemos de abordar y a qué se deben estos atropellos que denuncian. Bueno, señores manténgase ahí, señores, que ya vamos para el café caliente, la entrevista central, y nos, y nos visita... La diputada Miledis Núñez. Hablaremos. Téngase ahí de Gracias por estar ahí con nosotros. Ahora llegamos al Café Caliente y en la entrevista central, como habíamos prometido, la ingeniera Miledis Núñez, diputada al Congreso por la provincia Duarte, una de las nuestras, y quien tiene eh, dentro de sus proyectos legislativos, uno que ha traído cierto eh, interés y controversia en parte, porque con ella hablaremos sobre la recién aprobada en el, con, en el Congreso ley de antijuca, es decir, la que prohíbe la JUCA en usos, pero ella nos va a explicar mejor. Buenos días, diputada Miledis Núñez. Muy buenos días, buenos días. a ustedes, muy buenos días a todos los amigos televidentes que siempre están en sintonía viendo este importante programa bueno, de mañana por Telenor. Un honor para mí y gracias por la invitación. Nuestro de tenerla a usted aquí. Es, explíquenos, ¿ya tuvo sanción en el, en el, Senado. el Senado? Sí, ya este, la prohibición de la Juca, eh, tanto en el uso como la importación y al mismo tiempo se prohíbe fumarla en lugares públicos y privados, fue aprobado con observaciones en el Senado de la República. Este, las observaciones fueron positivas porque ellos no querían dejar brecha para que dijeran, bueno, no se prohíbe aquí e incluso pusieron que también se prohíbe en, en, en carros eh, públicos sí. y, y privados y al mismo tiempo también consecuencia para el que la usa anteriormente las consecuencias solamente era para los distribuidores y al mismo tiempo los establecimientos comerciales que utilizaban eh, la juca o pipa de agua para sus clientes. Ahora también hay régimen de consecuencia para aquellos que la usen, de 5 okay. a 15 salarios mínimos. ¿Qué entidad es la encargada de mantener y hacer eh, valer esta ley? La Procuraduría General de la República es la responsable porque entendemos que algún estamento tenía que ser responsable porque si hacemos una ley y no decimos qué estamento es el responsable de hacerla cumplir, entonces no vale la pena eh, hacer la ley y, y nos motivó eh, impulsar y luchar para que el Senado aprobara esta importante eh, ley o proyecto de ley que sometimos porque nuestras familias se están destruyendo. Lo peor del caso es que eh, no hay clase social que no esté usando la juca. Lo único que la clase más baja, los que tienen menos recursos, usan hasta cortan un póster plástico de, de cualquier refresco y la hacen ahí más mm. barata, pero ahí le echan de todo, ahí le echan desde cemento, gasolina, eh, drogas, etcétera, la clase alta utiliza eh, la JUCA ya eh, este, con otro instrumento más sofisticado, mucho más caro, pero eso afecta, eso afecta la salud de los niños que la están usando, los adolescentes, los jóvenes y también los mayores. Pero lo peor del caso es que la juventud lo está cogiendo como una moda, me decía alguien, mira, en las universidades, hay universidades que es un porcentaje alto, que sale de la clase, sus padres no lo saben, y están utilizando juca y, y se van a fumar juca, y más ahora con esto, a mí me sorprende que hay eh, establecimientos comerciales que tienen la juca a, ahora de a nivel de, eh, de oferta, bueno, vamos a hacer un descuento por tanto, y sin darse cuenta que no están matando a nuestros jóvenes, que por eso es que la Sociedad Dominicana de Cardiología dio la voz de alerta, la cantidad de jóvenes que están muriendo de infarto, pero resulta ser que en el estudio que hacen dicen que un por ciento muy elevado de esos jóvenes consumen juca o algún familiar de ellos consume juca y ellos también entonces inhalan esa cantidad de humo. O sea, hay ¿cuántos jóvenes han muerto por cáncer? Ya de tenemos lengua, una estadística. De lengua, de laringe, de faringe, de pulmón, ahora de cerebro. Si no hacemos esto, vamos, ¿qué jóvenes vamos a tener de cuando, 15 a 20 años? Eh, doctor, eh. Diputada, ¿cuándo se va a iniciar el cumplimiento de la ley? Mira, este, estamos esperando que nosotros, las cámaras de diputados... Tienen que recibirla, ¿verdad? Tienen que recibirla y remitirla al, al, poder, al ejecutivo, poder Ejecutivo, al señor presidente de con la Con las observaciones. Eh, eh, con las observaciones aprobadas por nosotros y que entonces ya luego se promulgan. Alguien dice, pero ¿por qué ya no están interviniendo y quitando la jun juca no, para no. que nuestros jóvenes no nos sé deciden si, no, es que hay que esperar que el señor que presidente, haya una ley. Que hay una ley y que el señor presidente de la república sí. la promulguen decir que, que a mí la provincia Duarte la circunstición número uno la guarana San Francisco votó por mí no para que legislar a favor de un sector a mí me eligieron como diputada de la República en representación de la provincia de Duarte para que legislara a favor de la sociedad en sentido general. Por eso es que no me ha temblado el pulso, no he tenido miedo en someter y estimular a los senadores con llamadas, con visitas, con que me cambien de comisión para que no me vuelva y me perima en esa comisión que perimían es decir, las otras veces. Lo que llamaríamos un verdadero trayecto eh, reservado para producir una ley que solucione Claro que sí. ¿Cuántos sectores conscientes no se han acercado a mí? Y me dijo, Milady, qué bien. Y qué bien, aunque muchas veces... Eh, hayan amenaza, pero oye, afecta, afecta muchos sí, intereses, eh, los importadores, los dueños de establecimientos comerciales, la verdad que yo no me eligieron para defender ni a importadores ni, ni, ni, un, ni a X establecimientos comerciales, sí. a mí me eligió esta provincia. Para que yo legisle a favor de todos, Mire, a favor de la familia, que un hermano, un, una, un padre, una madre, ver su hijo adolescente morir por causa de la juca. Me decía no. Francis. Digo, eh, me, me llamó poderosamente la atención, ya eh, eh, eh, hablando localmente, que en el Instagram vi una promoción de llamado a marcha en contra de la ley por un establecimiento de aquí yes, estaba pautado a las 4 de la tarde del domingo pasado digo, pero se, nos estamos poniendo locos y quise ponerle algo pero lo dejé que, su, que pasara el, el, el momento porque no me iba a involucrar en una discusión innecesaria pero era esperando qué reacción, el pueblo no, ahí no sucedió nada al parecer, no le apoyaron. ¿Usted estaba enterada de esta...? Me informaron, pero yo entiendo que eso es una muestra de inmadurez y de insensatez, porque resulta ser que aquella persona que por algo personal y particular de él, quiera que nuestros jóvenes se sigan muriendo que en el futuro haya una sociedad sin valores, porque el que usa juca no tan solo, o pipa de agua, porque no es, el, eh, no es eh, el aparato que hace daño, es lo que le echan. Es cuando le echan droga, se funde el cerebro. Sí. Cuando le echan eh, todo esto de, que contiene dióxido de carbono, también. Y lo hace se, público. Y lo y, hacen, y, no, y, no, y cualquiera cree que es algo que inofensivo. Inofensivo. Producción tiene un sondeo, diputada, que quisiera que lo pusiera, de algunos vendedores de Juca y consumidores de Juca que tienen algunas opiniones. Cuando lo tengan listo, Producción, por favor, ese sondeo sobre la Juca, nos avisan para que podamos escuchar y poder ver eh, ambas partes Sí. Ahí ¿No? estamos viendo imágenes de vendedores de negocios de venta de juca, no conozco los elementos, me imagino que estas son mangueras. Sí, mangueras. Eh, el recipiente que es esos colo que es de colorido y ahí están los sabores, me imagino que, que se emplean. Sí, yo también un, vi un... un negocio Está usted de, de acuerdo alta... con la ley que prohíbe el uso de la juca? Esa es la pregunta que ah, Yo vi un, un un sondeo que hizo Telenor también, pero como de día que en, en, eh, le hicieron la entrevista, los 10 dijeron que estaba de acuerdo ya, ya. Eh, con, la prohibición con la prohibición de la, de la Juca. Sí. Pero si tú le preguntas a una persona que vende Juca que <risa> si está de acuerdo, <risa> sí, van a decir que no, Obviamente. pero que busquen otro trabajo, que sí. no tengan un negocio que afecte la salud de nuestros Vamos niños y jóvenes. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, sí. Que se elimine eso. ¿Por qué? Porque eso es droga. Eso es droga. Eso es droga. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hace daño a la gente de la juventud. De acuerdo, eso le rompe los pulmones a la gente. Eso le da cáncer en los pulmones, que no lo salva nadie. Claro que sí. ¿Por qué? No, eso está matando, se está matando eso. Ya tuvo los jóvenes que no tienen respeto de nada. Y, y entonces ellos se la fuman y tiene que fumársela también el que no lo hace, porque ese humo mata a todo el mundo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 Debe ver si eso desaparece porque eso está enfermando demasiado. No nada más hay que la usa, sino hay que estar por ahí próximo a ella. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, la juca es lo que está haciendo daño en la sociedad. Porque quiten eso, que lo metan preso. Pero de, de, todo el tiempo, porque ¿Por eso, eso está acabando con la juventud. Eh, a la juca, eso pudiera erradicarlo definitivamente porque está acabando con los muchachitos, con las jovencitas. Eh, ...que quiten eso ya... ...malogra la, la juventud, está malogrando los pulmones... ...están muriendo mucha juventud de los pulmones... ...y claro que ¿Por sí, qué? porque ¿Por eso es una por corrupción... Por ...claro que sí, que estoy de acuerdo con eso... ...claro que sí, ¿Por qué? porque sí, porque no está haciendo daño... ...claro que ¿Por sí, porque eso hace daño a la salud... ...sí, ¿Por qué? porque eso no está haciendo daño a la sociedad... ...claro que sí, porque... ...no, porque la juca hace daño eso tienen que eliminarlo Señor, eso, eso es perjudicial para la salud perjudicial para la salud? Dice que un jalón de jucar equivale a 300 cigarrillos y le suelto a la, a la juventud que dejen eso para que duden más en la tierra? Porque es muy dañina para la salud de nuestra juventud eso es un asunto que yo entiendo que a la juventud le está haciendo bastante daño así que yo pienso que debe moderarse un poco, no sé o, o que se elimine así que yo pienso que sí Claro que sí, porque eso es algo que ha venido a dañar nuestra juventud, eso le pudre los pulmones a la juventud, yo entiendo que eso es una cosa muy importante, 100% estoy de acuerdo. no en contra? Claro. Puede eh, que esta, eh, hay leyes, que a veces... Esta reacción muy positiva, muy positiva eh, hay veces bueno. que el, las leyes, porque el legislador, hay, hay que decirlo, el legislador no tiene toda la verdad, y las leyes tienen un propósito de regular, pero en esta ocasión veo que el pueblo está muy... ¿Qué le parece la actitud del pueblo? No, la actitud del pueblo ha sido favorable y yo vi una entrevista que nos hicieron Telenor y vi una cantidad de comentarios positivos y reproducciones. Cuando iban dos mil y tantas reproducciones, dije yo, pero primera vez que yo veo en tan poco tiempo la gente interesada en un tema... Le hago la sugerencia, usted debe de tener a mano esos, esas reacciones que Telenor ha logrado para que lo pueda motivar mucho más y que el presidente de una vez por todas eh, apruebe. Claro que sí, vamos estamos ya en el día de ayer, estaba motivando a, al Senado que nos envíe porque solamente nos queda una sesión y queremos aprobarla en esta legislatura, legislatura que fue extendida. Eh, pero si no ahora, este ya a partir del 27 de febrero, entonces la aprobaría, ¿no? pero yo quiero que sea ahora para que el señor presidente tenga, tenga la forma de promulgar la ley lo más rápido mm. posible, porque la sociedad en sentido general, los diferentes sectores, oiga, a mí me han sí. llamado pastores, mm. me han llamado sacerdotes, eh, eh, la sociedad civil, eh, e inclusive vi... A, al presidente de Hogar Crea uh -huh, solicitar claro. que se prohíba la juca. Casualmente termina. Y la termine. Sociedad eh, Dominicana de Cardiología solicitando uh -huh. que se prohíba la juca. O sea, son. La, la OMS también sí, dice sí. que está haciendo un daño terrible. Entonces, eh, eh, nos propusimos. Eh, hacer esta ley por el hecho de que había una resolución del 2003 de salud pública y nadie le hace caso a las resoluciones donde se prohíbe el fumar juca en, en lugares públicos, es encerrado y sí. ni siquiera eso, o sea, ya los jóvenes no tienen un sitio uh -huh. para ir, los jóvenes sanos, para ir a una discoteca, claro. ahora hasta los restaurantes. Casualmente, ahí diputada, el atractivo de una actividad artística, o de una X discoteca es la cantidad de jucas que ofrece gratis sí. a los espectadores. Usted va, por ejemplo, a una discoteca y por mesa hay tres, cuatro, cinco jucas. Sí. Y hay tanta humarera ahí que prácticamente no se, puede. se yo, sale intoxicado desde y ahí. ahí. Y lo gustaría una, una pregunta. Ahí, ahí ¿Y, va. Qué, ¿Y qué habrá en esas jucas posterior a dártela gratis? Sí, ahí va mi pregunta. Con este sondeo que se ha hecho y otras eh, encuestas que se han hecho en la sociedad, los dueños de estos eh, comercios, de este sitio de diversión, han de tomar en cuenta lo que está diciendo la sociedad. Usted como diputada que presentó la ley y ver cómo ha sido aprobada y que pronto va a ser promulgada, Dios lo quiera, por el presidente, ¿cómo se siente? Sí, me siento Vamos a permitir que pase el cafecito y ah, muy puede, bien. Puede, puede continuar. Sí, me siento bien. Buenos días, Buenos Buenos días. días. ¿cómo está usted? Muy, muy amable, gracias. El café exquisito, gracias. gracias. El café caliente, Milady. Este está en la entrevista del café caliente. Y muy bueno, excelente. No, exquisito, exquisito. Aquí hay que venir exquisito. más menudo. <risa> pues le digo que me sentí muy bien y me sentí bien cuando el Senado probó... El proyecto de ley a unanimidad, aunque tuve que hablar prácticamente con muchos senadores para agilizar, que se agilizara el proceso, para que inclusive hablamos para que se fuera a otra comisión. Y le agradezco enormemente a la comisión de salud, el cual fuimos allá, eh, el doctor Luis René Canán, quien es que preside esa comisión la tomó de su mano y hasta que no fue aprobada por la comisión, eh, él estaba insistiendo y qué bueno que los senadores todos a unanimidad aprobaron este proyecto de ley porque resulta ser que en sus respectivas provincias está sucediendo lo que está claro. sucediendo aquí, pero más bueno. en aquella provincia turística y el turismo, oye, cuando se afecta el turismo, eh, se está afectando... Eh, la economía. la economía dominicana eso me preguntaba, eh, pensaba que hay lugares que por sus características y naturaleza tendrá acceso o cumplimiento la norma, un ejemplo, hoteles es todos ah, es, tu, es el todos territorio. Cuanto, eh, lugares públicos y privados y los senadores quisieron poner para cerrar más la brecha hasta en los vehículos. Porque con, puede decir, no, ay, no, no, sí, eso no, no. es público. la propiedad eh, privada de cada sí, quien. Sí, exactamente. Entonces, son todos los sectores. Porque también en los hoteles. Y al consumidor. Al consumidor con régimen de consecuencia. Y que me disculpen los jóvenes, que quizá ellos lo que le están usando. Y los propietarios de los establecimientos. Ahora ellos lo están viendo como que se le están afectando sus intereses. Pero mañana van a darle gracias a los legisladores por haber aprobado este importante proyecto de ley. Porque resulta ser que los dueños de los establecimientos pueden vender otras cosas, pero una vida no se puede dar por millones de pesos. ¿Se le dará un plazo para que salgan de su mercancía estos dueños de establecimiento? Mm, bueno, ahí no vimos plazo. <risa> eh, <risa> inmediatamente se promulga la ley. Ya, eh, ya la, entra eh, en dificultad en y, de ilegalidad. Sí, así que vayan buscando, lo, lo, los dueños de comercio, que vayan de venta, que vayan buscando... Vender otras cosas que no afecten nuestras nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestros niños. Y también los adultos, porque también hay adultos que consumen eh, las Muchas juca. ¿Muchas veces en esos establecimientos se vende otra cosa que no sea simplemente sabores? Claro que sí. Decía una diputada amiga que eh, en su provincia ponen la mesa y hay un vendedor de droga detrás con una juca de gratis, eh, o sea... Para con una premiada. Una juzga premiada, una mesa premiada con una juca Ay, y no resulta man. ser que los narcotraficantes los vendedores de drogas detrás. Y yo asumo la responsabilidad, porque el legislador no puede tener miedo cuando se legisla para la mayoría, cuando se legisla a favor de la sociedad en sentido general. La foto mía la agarraron, la subieron a Facebook. Señores, esta es la diputada que está en contra de nosotros. No, yo estoy a favor de la vida. Yo estoy a favor de la vida de los jóvenes. que No lo están matando y no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo? Y porque un comerciante se quiera hacer rico eh, matando a nuestros jóvenes, no, eso no se puede permitir. La gente consciente no podemos permitir que... La juca nos siga matando a nuestros jóvenes. Así es. ¿No cree usted, eh, ya para finalizar en la entrevista, porque tenemos que abordar el tema familia, los sí, padres? Sí. ¿No tienen que ver mucho con el control de sus hijos? Claro que sí. Eh, precisamente se están perdiendo los valores por el hecho de que muchos padres no tienen control de sus hijos. No le dice lo que es bueno, o lo que es malo. No lo forman en valores humanos, valores cristianos. Y debemos entonces de volver atrás a cuando me formaron a mí, a cuando lo formaron a ustedes con valores. Aquí tengo eh, del WhatsApp, Amigos televidentes, el doctor In Polanco. Nos envía aquí está la Juca. Esto se pueden ver, es muy fuerte, bueno. Esta parte... Es muy fuerte la imagen. imagen imágenes muy fuerte de la, sí, ¿cómo, sí. Se Cómo se dice, consumina. Buenos días. Muy, muy buen tema. Esa es una ley que se debe implementar. Si ustedes van año a, a, bar, a varios barrios que da, dan pena, pongan manos duras, le manda un mensaje. Este puede tomarse como parte del sondeo sí. de positiva. No, y lo dice un doctor reconocido. No, y de y es este la... es José Méndez de San Francisco. Él promueve y dice que deben hacerlo y que vayan a los barrios para que se den cuenta y deben ser con mano dura. Sí. Eh, otro mensaje que nos llega eh, a la diputada Manolo Geraldino dice: Buenos días, la JUCA, cáncer para los la venden y cárcel para los que la venden y cárcel para los que la usan. Otro mensaje. Bueno, la gente está reaccionando. El próximo mensaje que nos llega en razón del tema, es del número que termina 5186, dice desde Hostos. Aplauso para mi lady Núñez, bien de todo su, el apoyo del pueblo en Hostos. Bien, Señores, bien. este es un sondeo que se ha generado espontáneamente en, en la parte de la Juca. Bueno, pues yo creo que usted puede sentirse, eh, aunque requiere de un 10% que quizá falte, o un 5% para concretarlo. Podríamos decir un 25%, porque el poder del presidente sobre una ley es fuerte. No, el presidente yo estoy consciente que la va a promulgar. Cuando en la Cámara de Diputados solamente votó en contra un diputado, y en el Senado votaron todos pues, los senadores, no. Es, es y, un hecho. y una sociedad que aclama que se promulgue este importante proyecto de ley, el señor presidente siempre tiene el, eh, el oído en el corazón del pueblo. Sí, y bueno, el pueblo está ha en contra de la juca. Bueno, sí, gracias, bueno. Eh, diputada, gracias, diputada Mileris Núñez, por su visita a nuestro espacio, haber aceptado nuestra entrevista. Y agradecerle a todos los amables televidentes también su atención y todos los mensajes y así las ponderaciones a a favor de lo que ha sido un proyecto anhelado por muchos y sobre todo por la diputada Milady Núñez. Muchas gracias, colegas, porque gracias siempre a tenemos ese vínculo de, sí, de nuestros espacios. Somos colegas. De regidores que fuimos juntos. Claro, y para mí un honor, gracias Igual. a Fulvio Faransi, a Telenor por permitirme dirigirme a la sociedad Franco Macorizana de la provincia Duarte del País y del Mundo. Bueno, a ustedes Sin no manera. se muevan, amables televidentes. Continuamos con el contenido desde de mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Bueno, interesante el tema, Fulvio. Interesante, interesante. La población tema. está más que, con, eh, más que consciente, tiene una apreciación muy, muy clara de lo que es el problema de la Juca, que en poco tiempo se ha convertido en un problema. Eso es lo importante que se haya podido o se esté canalizando a fin de que se solucione a la más brevedad, a la brevedad posible, un problema social y de salud. Mira qué cosa tan importante. Ahora me envía Gerald, Ajá. que la Comisión de Orden y la Comisión de Prensa y la Comisión de Finanzas de los organizadores de la, del Carnaval Franco Macorizano dicen lo siguiente, queda prohibido por Comisión el uso de juca en las diferentes cuevas Muy aquí bien. en San Francisco de Macorís durante lo que es el carnaval franco-macorizano. Excelente. Lo dirige eh, Orinson Olivense, lo dirige el licenciado Alberto Durán como policía municipal, doctor Luis Díaz de Murdó, Rafael Amarante, doctor Máximo Garabó, ingeniero Domingo Canela. Prohibida la juca el uso de juca en las diferentes cuevas ahora durante el carnaval tenemos un contacto buenos días muy buenos días cómo está Fulvio cómo está Francis bien bien cómo, bien? ¿Cómo ah, no ahora estaba leyendo tu mensaje hermano no pero sí pero que no solo la juca los, los bapes también los peites, los, los, los, ah, los, los Vapes, eh, los, ah los bapes los cigarrillos vapes. electrónicos bueno, todo eso el que le encuentre en una cueva o cualquier zona del carnaval del área del carnaval se le va a incautar sin derecho a devolución. Muy bien. Muchísimas gracias, no, es Sin derecho a de devolución. Esa es una importante medida. Esperamos que se cumpla, esperamos que se adecúen a los tiempos. Y sobre todo porque se está hablando de cultura: de no puede ser un, una cultura ligada al libertinaje y a, y a otros actos. Bien, Francis, si quieres verte bien y también sentirte bien y cuidar tu vista, óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Las mejores marcas internacionales y nacionales de lentes, cristales de primerísima calidad, profesionales, nacionales e internacionales, tenemos las mejores atenciones, exquisitas son las atenciones. Análisis de la vista gratis, Monturas de todos los colores para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. En óptica máxima visión lo tenemos todo, la solución a tu vista. Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado por departamento y repleto con grandes ofertas y buenas atenciones unido a una se trae la oferta por cada 500 pesos de compra participa en miles de pesos de pesos en premios fines de semana do, eh, crucero para dos personas televisores, en fin, mucho más y también participa de la eh, ecobolsas que son estas para reducir el uso de plástico. Supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, este es el momento para escuchar el tema central del día a cargo de Fulvio Ureña. Veamos. Sí. Muchísimas gracias, Francis. Eh, le decíamos que hoy Raquel no está con nosotros por algunos problemitas de salud, ya mañana se integrará. Esperamos que se mejore. Y darle las gracias a todos ustedes de donde nos ven, siempre están diciendo que están con nosotros en De Mañana. Nos apunta David Díaz, encargado de prensa municipal, que todos los detalles sobre... El carnaval de San Francisco de Macorís se rendirán hoy en una rueda de prensa a la una de la tarde en la sala del ayuntamiento, en la sala de acto, en el salón de acto del ayuntamiento municipal. Todos los detalles sobre el carnaval San Francisco de Macorís 2019 se darán en esa rueda de prensa a la una de la tarde. Ya están avisados. Hoy quiero conversar y compartir con ustedes el tema o dos temas principales, y es eh, la famosa era digital del gobierno y los celulares y también el tema de la ayuda humanitaria a Venezuela. Casualmente ayer el presidente estaba por Barahona inaugurando una escuela y allí hablaba de la era digital, allí hablaba de que el gobierno invierte 24 mil millones de pesos en asuntos... Eh, digitales y que más de mil niños ya eh, se le van a entregar computadoras y que van a pasar del de papel y el lápiz a la computadora, a la era digital, en fin. Resulta que el ministro Navarro dijo que este mecanismo de era digital en las escuelas es como un ensayo que se está haciendo en algunos planteles escolares a nivel nacional, cerca de 80.000 niños van a participar en esto, en esta era digital, pero resulta que cuando él estaba hablando de esa era digital y que se van a perder muchos empleos en el futuro con la inteligencia artificial y esto, mientras él estaba diciendo eso, aduanas anunciaba que va a cobrar un 20% a las importaciones de celulares. Hasta ahora se estaba cobrando un 3% a las importaciones de celulares, de una forma directa que fue aplicada pero, por resolución. Pero y eso, ahora, ahora dice que va a cobrar un gravamen de 20% a las importaciones de celulares. Pues esto es, esto es sorpresa, porque la verdad es que si estamos hablando de era digital y de fomentar el uso de tecnología, más que laptop y más que las tablets que se puedan usar o regalar en las escuelas, los celulares son la laptop y las tablets de la gran mayoría. Atacar ese sector, entonces de qué desarrollo. Es una contradicción. Y cuando hablamos de del pago de internet, está pagando un 20, bueno, 32%. Es la telefonía una de las telefonías más caras. Por eso rinde tanto cuando es de Estados Unidos. Tú y sabes que es aquí es... Por cada 100 pesos que tú compras de telefonía, tú tienes que dar de impuesto directo 32 pesos. 32 pesos. Lo que se te queda a ti son 68 pesos. Y aparte de eso. Es decir, que son 130 pesos. Porque eres sí, tú que lo pagas, claro, no, no claro. lo paga el importador. Claro, y aparte de eso, aparte de eso, Francis, el alto costo de ese minuto de llamada. Wow. Que también está grabado. Pues estamos Entonces, fuera de sí. Esta era digital, no tenemos un satélite. Por ejemplo, en el siglo XXI, lo tiene Ecuador, lo tiene Costa Rica, lo tiene Brasil. Nosotros no tenemos un satélite, no tenemos señal de Wi-Fi libre. Pero lo peor, aquí las telecomunicaciones es propiedad del Estado, supuestamente, pero supuestamente. es en manos del sector privado que lo ejerce. No, y prácticamente un monopolio. Son dos o tres empresas. Sí, porque los dueños, hay unos dueños de, de, de antena que le entran Entonces, alrededor de. Un millón de dólares mensuales, me dicen. Entonces, esa era digital está como media cuestionada. A ese aparatito celular que usted tiene, tal vez este no, porque este es un maquito, ¿verdad, Frank? Este es lo que cuesta dos o tres pesos. Pero, óigame, ahora, ahora, váyase despidiendo de comprar más celulares, es un 20% más de impuesto a ese equipo que usted compraba. Si usted compraba un equipo en 10 mil pesos, ahora un 20% es 12 mil pesos que usted va a tener que dar en plena era digital. Por cada usuario que hay en República Dominicana, ya ellos tienen estimado cuánto usan celulares. Inmediatamente por ahí se le abre el apetito de buscar entonces más recaudaciones, más impuestos. Y ahí viene y le aplican de una manera directa, señores. 20% más de gravamen a todas las importaciones de celulares. ¿Qué va a pasar con, con, con los negocitos pequeños? Bueno, se, van a te, se va a restringir muchísimo más. ¿Qué va a pasar con la delincuencia atrás de los celulares? Se va a multiplicar. porque ahora va a ser más caro, Fran? Pero verdad que Sí, otro sí, tema? sí, sí, Se va a multiplicar, se va, se va a grabar. Y yo... He, he, ¿Por qué, he, que el equipo va a estar más caro? Yo he sostenido que mientras no se reduzca el beneficio de quienes roban y matan por un celular, vamos a seguir siendo víctimas. Claro, Ahora claro. entonces, que se encarece, que el Estado, por un lado, en Barahona, dice el presidente, de esa apertura al área digital, a la era digital, a la era digital y restringiendo el uso del celular, o restringiendo la compra del celular, o aumentando... Estamos en bueno boca abajo Bueno, mira, es que lo que pasa es que hay un falso positivo como tú dices Y también hay un engaño ¿Por qué? Porque nos tienen por radio y por televisión Con esta era digital con este asunto que cambiamos lápiz por eh, papel y lápiz Por computadoras y cuestiones estratosféricas Nos tienen con eso un desayuno, una comida y una cena los miles de millones de pesos que eso se lleva de tantos anuncios en los principales eh, programas del país, tanto radial como televisivo y en todas las redes, eso, eso es algo astronómico. La cantidad de recursos que se invierte en eso para hacernos nosotros creer otra cosa. ¿Qué hacen los países desarrollados? ¿Tienen opciones de teléfonos inteligentes más económicos? ¿Tienen una, un wifi libre? ¿Tienen satélites para eh, las señales? Y tienen también, señores, eh, un precio en la llamada de la telefonía del uso de esas herramientas mucho más económicos. Entonces, a nosotros nos graban con un 32% por eh, la, eh, el uso del celular y también ahora un 20% en el equipo, en la compra del equipo, en plena era digital. Bueno, pues esto parece como algo contraproducente. Parece como una contradicción, o no simplemente parece, es una contradicción. ¿Hacia dónde nosotros queremos llegar? Eso que hablaba el presidente en Barahona, de la era digital, de la inteligencia artificial y lo que va a desplazar en, en, en trabajo. Use la inteligencia artificial, presidente, para la corrupción. Úsela, úsela. Pregúntele a China, usted que tuvo relaciones ahora con China y aperturó esa relación, ¿cómo le ha ido a ello con la inteligencia artificial? En seis meses de uso, más de 7 mil funcionarios apresados por corrupción usando la inteligencia artificial, porque desde la inteligencia artificial se pueden monitorear las cuentas bancarias de sus funcionarios y de empresarios corruptos. Desde ahí se puede monitorear muchas cosas y se puede dar cuenta de lo que está pasando aquí, en nuestro país, señor presidente. Bueno. Lo otro es, Francis. Eso sí es grave. El sí. caso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Yo quiero que producción me ponga brevemente el audio de la ayuda eh, humanitaria a Venezuela, que casualmente eh, lo, en voz de Juan Guaidó, porque Venezuela, hay más de 300 mil venezolanos que están al borde de la muerte porque no tienen medicina para sus enfermedades terminales, Francis. Eso es grave. Muy grave. Más de 300 mil. Y cualquiera de nosotros con un familiar enfermo y que no le pueda suplir sus medicamentos, imagínense qué puede pasar. Y mucho más cuando es... Necesidad de comida, de hambre, comida para los niños, por ejemplo. Vamos a escuchar este proceso de ayuda humanitaria. ...de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la constitución en este momento sino del lado también de la humanidad, de la necesidad de todos esos pacientes que necesitan que ingrese en esta primera etapa esa ayuda que va a salvar vidas, que puede salvar soldados a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu hijo. Le vas a negar a tu familia la posibilidad de la ayuda de abrir el corredor humanitario en una segunda etapa y de vivir en un país mejor. El momento es ahora. Miren, lo que está pasando en Venezuela ha de nosotros consternarnos a todos, no importa cuál ha, ha, haya sido o sea su ideología, asunto de derecha, de izquierda, yo no tengo nada que ver con eso, lo que más importa es la parte humanitaria. Este, este puente, que es el puente que enlaza Cucutá y enlaza Laureña de Venezuela, que es el puente de encuentro entre las dos fronteras, Miren lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro. Pone en medio de uno de las vías un tanquero a todo lo ancho para tapar la vía y pone el otro, un contenedor inmenso de esos de 40 pies, a tapar también la otra vía de acceso. Ahora, ¿qué es lo que va en esa ayuda humanitaria? Ahí lo que va es medicina, ahí lo que va es alimentos para niños, esenciales para niños, que no hay alimento en Venezuela, que escasean. ¿Y qué ha sucedido con el régimen de Nicolás Maduro? Porque recolectó en su momento muchísimas ayudas humanitarias. ¿Pero qué sucedía con esa ayuda? Esos contenedores se dañaban las ayudas humanitarias en los muelles, las medicinas se pasaban en los muelles y no la usaban. a ah, aquella que sí servía para comercialización, esa sí salía pero la demás la dejaban podrir, dañar. Entonces, esta ayuda humanitaria, que más de 20 naciones se han unido para enviar a Venezuela, miren ahora lo que está haciendo. Y esa, con la comunidad internacional, ha de llegar a los necesitados. Y ahí tienen apostados pelotones de militares para impedir eso. Ahora, el pueblo de Venezuela tiene tanta necesidad en estos momentos, que no le va a importar militares, no le va a importar tanqueros, no le va a importar contenedores. Como quiera van a recibir esa ayuda humanitaria en medicina y alimentos para los más necesitados. Bueno, gracias y lamentable esto que está pasando en Venezuela. Y sirve de referente estas muestras para indicar que Maduro lamentablemente ha perdido perspectivas y visión de Estado y se ve muy creciente, la figura imagen del presidente Guaidó, que es el presidente de transición, digo yo, que es para eso que es por ello que se está dando todo cuanto está sucediendo en Venezuela. Saludar a los amables televidentes. Gracias Fulvio por el tema. A Daisy que nos envió buenos días, bendiciones para todos. Estoy de acuerdo con que se quite la juca, felicitando a Miledis. Muy bien. Excelente. Eh, Gerald ya mandó la información de, de la decisión del, del orden carnavalesco en San Francisco, donde se prohíbe el uso de juca y artefactos electrónicos de, como los cigarrillos, los vipers, en las cuevas donde están los eh, que participan de esta actividad de carnaval. Y el número que termina es no, 4983. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro Deuteronomio 439. Gracias a ustedes. Si tenemos tiempo, ustedes saben que le estamos dando seguimiento al comportamiento de los... De los, estudiantes. de los estudiantes. Y nos llegó también el Esther Vargas, nos dice, buenos días, estoy de acuerdo con el uso del correcto de la tecnología, pero me preocupa mucho, me preocupa mucho de nuestros jóvenes y hasta adultos de saber escribir, tienen muchas graves faltas ortográficas, usan una serie de abreviaturas de abreviaciones inventadas al uso al usar manos el lápiz y la pizarra en donde llegaremos con la escritura Eso es así, nos están transformando hasta la escritura Bueno, les decía que tenemos por ahí el seguimiento a los alumnos del Liceo Manuel María Castillo Al regreso vamos a ver si podemos ponderar esto Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya la parte final, como le había dicho antes de la pausa, le hemos estado dando seguimiento a, una, a un comportamiento inadecuado de estudiantes en el, en el Liceo Manuel María Castillo. Ustedes vieron el día pasado que en los actos de inicio de clase de cada día que es obligación llevar en las escuelas a hacer honor a nuestros símbolos patrios a la patria, la gran mayoría se queda afuera hasta que pase esto. La escuela abre la puerta y empiezan a entrar. Lo contrario a lo que es nuestra posición, es que cuando se entra al recinto, se cierra la puerta, se hacen los actos y vamos a la, a la clase y no abrirla. Y que esos estudiantes queden ausentes. Ahí vemos imágenes... De lo que está sucediendo, ya ahí vemos cómo empezaron a entrar, se le va permitiendo, eso retrasa, pero a la vez va creando, Fulvio y amable televidente, un estudiante de una formación con ausencia de principios patrios y de disciplina. Totalmente, totalmente, es un irrespeto a lo que es la patria, a lo que son sus símbolos, pero es bueno ver que esos estudiantes que estén ahí afuera que los padres son responsables de eso Francis también, claro. porque no es que se lo dejen a los maestros solos, también los padres tienen que ser veedores de sus hijos dónde están durante el horario y, y, y vayan a la escuela también, vayan al colegio vayan al liceo, revisen si están ahí, o es, ustedes de los padres que, que no sabe de qué color es la mochila de su pues hijo mire, ahí padre, vean ¿Cuáles son los que van entrando? Si sus hijos, su hija, su hijo está entrando después que se ha abierto nuevamente la puerta. Para que llame la atención nuestra propuesta. Sin disciplina no hay formación. Interés. Por eso la deserción es mayor cada vez que vamos a las estadísticas nos damos cuenta. Señor. Y muchos padres que tengan cuenta, Francis, ahí. que... Hay niñas de esas que se quedan afuera, que se van con el uniforme y una camisita abajo, una camisita en la mochila, se quitan mm. ese uniforme y se ponen la camisita y se van con un tigre. Lo Entonces, dijo el profesor. Lo dijo el mismo director. Que y ya tiene pruebas. Ahí están parte de los jóvenes en la espera, porque para ellos, y ahí empiezan a entrar, vamos a ponerle nuevamente esta parte para que los padres sepan si su hijo entró a la hora correspondiente. Ahí están los que cumplen, los que están disciplinándose, están dentro. Es decir, que si el maestro tiene la responsabilidad de conservar el orden en el aula, los padres tienen que garantizar la asistencia y el buen comportamiento, porque en la escuela todos debemos saber es simplemente el reforzamiento y el aseguramiento de que el cumplimiento de lo que se aprende en casa como buenos valores se cumpla en la escuela. Pero en la escuela también nos damos cuenta, mírenlo ahí, cómo van entrando. Algunos se tapan la cara porque saben que está incorrecto el quedarse fuera hasta que pasen los actos, entonces tenemos problemas. Vamos a seguir con este tema, dándole seguimiento hasta corregirlo y que encontremos que afuera no queda un estudiante y que adentro todos están participando de la instrucción y honor a la patria. Fulvio, ya tenemos aquí en el set, como cada jueves, a la doctora Andrea Magnares con diagnóstico social. Buenos días, doctora.